Vamos a hablar un poquito, normalmente hacemos unas charlas más por explicar visados y cursos, y hemos pensado pues, hacer una charla un poquito más diferente y sobre todo contaros un poco esos primeros pasos justo que hay que dar nada más antes de ir, todas esas dudas que nos salen, ya tenemos el visado aprobado, nos vamos a Australia, empezamos la aventura y ¿qué hacemos? Que nos quedamos todos como diciendo, vamos a ver, ¿cuántas cosas hay que preparar? ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar como que son unas líneas generales de cómo preparar las cosas, de qué hacer qué es lo necesario, qué llevar, qué no llevar, un poco todo. Así que preparados. Y se supone conmigo tendría que estar Carlota, pero bueno, se está conectando todavía, así que iremos comentando un poco y supongo que en algún momento podrá superar esos problemas técnicos y conectarse. Perfecto, bueno, eh, si veis un poco, si queréis vamos empezando y, y vamos hablando un poquito mientras Carlota se conecta. Como os comentaba, vamos a hablar un poco de lo que son esas, pues esas primeras dudas y todo lo que necesitáis saber pues, antes de aterrizar o vamos a preparar todo ese viaje, ¿no? Perfecto, lo primero, una vez tenemos... Ah, mira, ahí está Carlota. Hola, ¿me escucháis? Bueno, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Ok, genial. Genial, genial. Perfecto, vale, ¿qué estábamos hablando? Está ya empezando con las diapositivas, ¿no? Sí, ha vale. empezado ya, pues eso. Normalmente, okay. nosotros recomendamos lo que es, comprar el vuelo una vez ya tenemos nuestro visado aprobado. Eh, al final, mm -hmm. bueno, hay varios vuelos, hay muchas compañías aéreas. Eh, normalmente, o sea, lo que recomendamos es utilizar un buscador. SkyScanner está bien, hay muchos y ver un poco qué es lo que queréis eh, son vuelos, es un vuelo muy largo yo creo que todos tenemos claro que está en la otra punta del mundo y que es muy muy largo y cada uno tiene que ver un poco pues que prefiere, hay vuelos más baratos porque se hacen sí. muchas escalas hay escuelas, eh, bueno perdona vuelos que son un poquito más caros porque a lo mejor es solo una escala es ver qué recompensa cada uno yo no sé, Carla, ¿qué hiciste tú? Yo prefería hacer solo. Sí, yo hice igual. Hice para Andoja y ya después directo hasta, hasta Bisben. Sí, yo siempre es? lo recomiendo. Sí, es que yo ya. creo que al fin y al cabo te ahorras, y sí, perdón, nada, un poco y, y merece muchísimo más la pena, pues eso, hacer una escala solo, por el tema también maletas y, bueno, sobre todo por las horas de avión y... Y de, y de escala de aeropuerto ¿no? porque después tienes que pasarte pues 5 o seis horas como mínimo y entonces se alarga muchísimo entonces en vez de viajar 24 horas viajas 38 o sea que es perfectamente por, por 100 euros más o 100 y pico es mucho más, más cómodo y como decía Carmen, usar Skyscanner te viene genial porque puedes ver todas las compañías y después ya eh, hacer la reserva a través de, de la página web oficial de Emirates o Qatar o Singapur Airlines, ya que tenemos esos descuentos para, para los estudiantes de su YouTube. Es lo que hablábamos, o sea, realmente eh, puedes viajar con una low cost, pero no es lo mismo viajar, o sea, hacer un, un vuelo de 14 horas así que tener un asiento más grande, que tengas un entretenimiento, que puedas... Que tengas una cierta comodidad, porque luego ¿no? 14 horas son muchas horas. Luego haces escala, son nueve horas más de vuelo, es decir, que es largo, ¿no? Entonces, bueno, al final pagar un poquito más tener esa comodidad, sobre todo porque quieras que no, vas a llegar allí, el jet lag, llegas cansado. O sea, es como que vas llegas también a un país nuevo, la experiencia es diferente y yo siempre recomiendo llegar de la mejor manera posible, ¿no? Si llevas ya 40 horas encima, sí. vas a ver las cosas diferentes, Totalmente. vas a llegar más cansado, el jet lag te va a dar más fuerte. Ya depende de cada uno, Totalmente. pero bueno, yo preferí empezar mi aventura con un poco más de energía después de hacer solo una escala, ¿no? Exacto. Que haber hecho un montón y claro, pero bueno, que hay gente que lo aguanta eh, exactamente, que lo aguanta todo. Sergio dice, Sergio de Castro dice, ¿cómo es la experiencia con Emirates? Yo viajaba con Emirates y con Qatar. Eh, fue genial, o sea, Emirates, yo creo que, bueno, todas las aerolíneas estas de Middle East, todas las, eh, todas estas aerolíneas son bastante buenas, o sea que, tanto de trato del personal como de calidad de, del avión son bastante nuevos todos y ya sí, te igual, digo o sea es lo que bastante que... bien A mí me sorprendió en Emirates que sí que te daban para elegir si eres vegetariano sí. si tienes alergias sí, sí. Si comes en igual alergias que Qatar. y la sí, verdad sí, sí, es que sí, está, está muy bien te mm -hmm. digo nosotros tenemos acuerdos tanto con Qatar, Singapur y Emirates que son las tres y entonces pues por ser estudiantes de eso, YouTube tenéis descuentos con ellos. Muy importante, que no le he dicho, revisar las escalas. Es decir, no hagáis una escala en un aeropuerto internacional de media hora porque probablemente no os dé tiempo. No, no. no. Las dos horas. Yo creo que lo bueno también de pillar el vuelo, digamos, en una, en una aerolínea de estas es que te aseguras que es el mismo operador, es decir, que es la misma aerolínea la que va a hacer todos los vuelos, por lo cual te aseguras que no vas a tener... Eso, pues media hora o una hora de escala en un aeropuerto que tengas que cambiar de terminal, seguir corriendo, en fin, porque tienes que, que pasar por seguridad quizás o tienes que cambiar, digamos, de, de terminal y coger un bus, así que si lo pillas con un sky scanner y con esto, pues también te, pues, te puedes arriesgar que, que tengan retrasos quizás alguno de los vuelos y que el siguiente pues que lo puedas llegar incluso a perder pero comprándolos con una compañía aérea solo, eh, con Emirates o, o Singapur o Qatar, pues te, te aseguras también eso, ¿no? Y luego las maletas, que pues al final quieras que no, vamos cargados para arriba para abajo, si tú vas con la misma compañía de España a Australia, ya te facturas la maleta desde un otro lado, te aseguras Olvidas. que no tienes que pasar a aduanas, volver a facturar la maleta, tú llevas a tu tuya de mano y listo, ¿no? Que es mucho Dice más. José Miguel Herrera, ¿dónde comprar...? Sobre las medicinas, eso lo hablamos un poquito más para adelante, todo el tema de de, de qué de que declarar a la hora de llegar al aeropuerto y el que llevar en la maleta y el que no llevar. Perfecto. Bueno, aquí os contamos un poco las ventajas que tenéis, pues eres estudiantes de su YouTube con Singapur de Medellín y Qatar. Como veis, con Singapur de Irland podéis llevar 40 kilos de maleta, normalmente son creo que son 23 o 25. Es sí, normal o 30. 30. 30, por ahí anda. Sí. Tenéis un cambio gratuito en el vuelo de vuelta, eso pues está bien. Realmente no es necesario comprar vuelo de vuelta, con vuelo de ida podéis ir, pero es verdad que hay gente que prefiere comprar ida y de vuelta porque les sale más barato y con esta oferta pues luego lo cambias a la fecha. O gente que no pilla la vuelta porque sabe que no va a volver, <risa> que se quede allá en Australia claro no pero bueno, está bien o sea, hay gente que me dice, no, yo es que prefiero coger ida y vuelta porque me sale más barato yeah. pues mira, con Singapur a la vuelta pues si no te viene bien una fecha, luego la puedes cambiar, ¿ves? es una más o menos que te cuadre por donde, por donde cuando se te acabe el visado y luego si tal, pues lo cambias en Dios. Emirates tenéis 30 kilos y luego eh, cada 10 creo que son 10 kilos extra 5 euros no y algo así es poco, y 70 bastante euros de ahorro por billete yo utilice este. Eh, sí. la verdad es que está súper bien sí. y cambios gratuitos de ida y vuelta Eso es estupendo, porque al final quieras que no, nunca sabes lo que puede pasar y de poder cambiar la fecha de un billete, pues está muy sí, bien, se agradece sí. y nada, Qatar igual, son 10 kilos extra, descuento de 30 euros y 70 y un cambio gratuito en la misma tarifa, cada ya te digo, yo lo que solía hacer era meterme en, el, os recomiendo hacer a mis estudiantes es meterlos en el sky scanner Ver qué vuelo os gusta más, qué tiene las fechas que queréis, la escala, que coincide, por ejemplo, que es Emirates. Perfecto, pues os vais a Emirates y lo reserváis a través del link de su YouTube. Eso, si estáis sí. en contacto con una listener, os va a decir cómo se hace, si hay que llamar a un número de teléfono pues, o a través de. Códigos. Sí. Entonces, entonces es perfecto. simplemente decidís que os cuadra alguna de estas tres compañías. Perfecto, Los vais a dar, os, os decimos cuál es el método sí. de reserva y se hace sí. todo, sin problemas. Sí, además también Skyscanner te permite meter las alertas estas, no sé si las dichos si las no, las... Pero está guay por eso, porque también pues te pueden avisar, oye, que ahora los tienes muy baratos, cómpralos. <ríe> y te metes y ya y haces la reserva. Bueno, no sé si tenéis más dudas sobre aerolíneas, billetes, antes de pasar a otro tema. Si no hay más dudas, seguimos. Sí, ¿cuánto, ¿cuánto hace que estamos en Australia? Pues ahora mismo no estamos ninguna de las dos en Australia. Estamos pasando es el verano bueno. español. <risa> Una del norte y otra del sur. Y además yo de estoy del norte. Yo soy más del norte. Además de, de verdad. Estoy en y yo también soy un poco ahí del medio, pero estoy súper en el sur. Sí, sí, sí. Eh, Olga, si vais con la con Holiday, pero estáis estudiando con ese YouTube, sí que te podéis... Tenéis descuentos, de, sí. Es descuentos. Es para todos los estudiantes de sitio, aunque tú vayas con otro visado, se puede... Eh, el tema de la bicicleta, Álvaro, no sabría decirte si es muy caro, normalmente sueles pagar una cantidad eh, fija por, por llevar bultos grandes, rollo tablas de surf y tal, yo he escuchado, pero no sabría decir exacto con cada aerolínea qué cantidad extra tendrías que pagar, pero bueno, eso se puede mirar perfectamente en las, en las páginas web, de o sea, los términos y condiciones, a la hora de comprar el billete muchas veces cuando vas a decir que facturas, hay como, eh, digamos, bultos diferentes o algo así lo llamarán, ¿no? Como que no es una maleta ni, ni estás pagando por extra de equipaje, sino que estás pagando por un, un bulto grande. Sí, yo la bici, o sea, si no es una bici a la que le tengas mucho cariño, porque sea una bici súper especial, la claro. compraría allí. Hay muchísimo mercado de segunda mano y vas sí, a encontrar bici buenas y a buen precio. Uh -huh. y yo creo que en precio. Hasta las tablas de las. Más o menos lo mismo, hablamos, yo creo. Sí, claro. Claro, es sí. que, bueno, va incluido, o uno o sí, sea, a lo mejor va incluido, pero tienes que exactamente eso, como, como informar de que vas a facturar ese tipo de, de equipaje. Venga, va, <ríe> seguimos, seguimos. Seguimos. El siguiente paso, una vez ya tenéis el, vale, el tema de los sabéis, claro, sabéis cuándo llegáis, que es muy importante, ya podéis empezar a buscar dónde os vais a quedar esa primera semana o esos primeros días cuando llegáis a Australia. Nosotros recomendamos un sí. backpacker, porque Es lo más económico, vais a conocer a muchísima gente, está lleno de gente joven y es gente que está como vosotros, que acaba de llegar, que está viajando y quieras que no, te ayuda mucho a abrirte y empezar a conocer gente desde el minuto cero. Exacto. Sí, porque mucha gente nos pregunta, lo del tema de alquilar una habitación desde España es bastante complicado, o sea, nosotros siempre aconsejamos que no porque está guay poder llegar, ver el sitio con tus propios ojos, no solamente dos o tres fotos que puedas encontrar en alguna web, conocer con quién vas a vivir, piensa que al fin y al cabo eso vas a compartir una casa, cocina, digamos, zonas comunes con gente, entonces está pues bien saber con quién vives y, y después el tema de las fianzas y eso también, pues es, es, pregunta, eh, es más cómodo hacerlo allí. Un backpacker es como un hostal. Son, son ser hostales grandes, no están compartidas. Pues hay habitaciones privadas, habitaciones de 4, de 6, de 8, y hasta de 16. Uh -huh. Hay habitaciones gigantescas, pero bueno, lo normal suele ser se en una habitación de 4 o de 6. Hostel para gente joven. ¿A qué nos referimos con el YHA? es una red de hostales muy grande de Australia, que funciona muy bien, es el Youth Hostel Australia, y la verdad es que tienen lo que son hostales por toda Australia, en todas las ciudades grandes, y ahora mismo nosotros tenemos eh, convenio con ellos, y entonces ofrecemos aparte pues eso, como tenemos los descuentos con Qatar, Emirates, Singapur, pues tenemos también con el YHA, y lo que hacemos, claro. lo que hacemos es eh, la noche con el desayuno incluido, y la tarjeta de la membership card. Tenemos la tarjeta de pertenecer a, a la red de hostales. Está muy bien porque cada vez que te vas quedando acumulas puntos y eso luego pues te dará descuentos. Está guay porque en el momento en que viajes a otras ciudades de Australia te vas a quedar en un hostal, en un backpack. Entonces, créeme sí, sí, que, que es ¿no? súper caro. Es súper caro si no quedarte en un hotel de cinco estrellas o cosas de estas. ¿En Australia o haces camping y te pillas una van y duermes dentro de la van o? o... El, el tema de hostel de backpackers y lo que decía Carmen que tienen una super red por toda Australia, esta, esta compañía y sobre todo que, que son de buena calidad, ok. Que son, que son bastante limpios, amplios y sobre todo ofrecen también el desayuno incluido, por lo que está muy guay. Podría eh, despertarte, obviamente. Preguntan también, se usan, es buena opción. Eh, simplemente en un backpacker vais a conocer gente del el no es BNB, pues bueno, depende, a lo mejor es una habitación, una casa compartida y si sí se puede, podéis estar más en contacto con gente, pero bueno, tampoco hay gente que usa el BNB, la verdad. ¿cuánto eh, se tardan lo... en encontrar casa? Eh, nosotros recomendamos también hacer como una búsqueda, ¿no? Desde España, o sea, también puedes meterte directamente en las webs que, que, que vamos a, a recomendarte, tu listener o, o tu colaboradora también, y te va a decir pues puedes entrar en Gumtree o puedes entrar en Roommates, eh, qué sé yo, Brisbane e ir viendo qué se ofrece. Entonces, también puedes ir viendo cuáles son las que te, digamos, te convienen por la localización o precio y tal, y ponerte en contacto con, con, los, eh, con los, digamos, los que tienen el anuncio y ya cuando llegas, pues te pones en búsqueda de ellas. Y, bueno, pues yo creo que más de dos días, tres días... Tampoco tardas. O sea, lo que sí es verdad que muchas veces tú no llegas a un sitio y ves una habitación y a lo mejor no la tienen disponible para el día siguiente. Entonces, también por eso aconsejamos llegar con una semana más o menos de, de backpack reservado, ¿no? De hostel reservado, porque así te, te da ese, ese margen. Pero yo te decía que, por ejemplo, un Airbnb tú lo contratas una semana y luego si lo quieres renovar, a lo mejor ya está pillado para otra persona, es complicado. Un backpack es un hostel tú siempre vas a poder renovar, a no ser que sea, o sea, es muy raro que un que esté hasta arriba, a no ser que sea tipo un baile, un baile en verano, que está a tope, o haya un festival, o, o sitios más pequeños donde no hay mucha oferta, pero en una ciudad, tú, pues eso, estás contratas cuatro días o cinco días y no has encontrado casa todavía, tú puedes bajar, bajas a recepción y dices, oye, mira, quiero tres días más, no tres claro. Sin no Claro, problema claro problema, pues pues y... a lo mejor no hay tanta flexibilidad. Sí. No, y contratos no se hacen. Realmente, bueno, no te suelen alquilar una habitación tampoco para un mes, porque piensa que no le sale tampoco rentable al que alquila la casa o la habitación que alguien vaya solamente para estar un mes. Pero te suelen hacer, pues eso, el contrato de, bueno, contrato no, sino es algo vocal, es algo verbal que, que acuerdas con, con el de la casa. Y te Pero quedas... Que se barrienda constantemente, es decir... Exacto. Hay gente que, o sea, que yo me voy ahora de vacaciones un mes y yo subarriendo mi habitación durante ese mes pues para que me paguen el alquiler y no estar perdiéndolo. Entonces, en ese sentido hay mucho, hay, hay mucha flexibilidad, hay mucha gente yendo Exacto. y viniendo. Y hay muchísima oferta. También os digo, o sea, si estáis viendo un piso y os gusta, no tardéis, cuando estáis, estáis ya allí, no tardéis dos días en escribir porque a lo mejor esa misma tarde ya no está. Hay veces que sí. vuelan. El tema de, del depósito es lo que ellos usan después como, digamos, fianza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tú te, te vas de la casa antes de lo acordado verbalmente y tal, pues ellos a lo mejor no te devuelven el, el depósito, pero si tú, digamos, hablas con tu, con tu compañero casero y le dices, oye, mira, que ya estar seis meses aquí y cumples tus seis meses y ya, eh, tu depósito te lo van a devolver, o sea que... Sí, sí que problema. Si, ti, si encuentras a una persona que siga durante el tiempo que tú no te quedas... También, no te quedas. genial, exacto. Y eso fue lo que hice en, en mi caso. Perfecto. ¿Y si queréis, sí, eh, las cuatro, cuatro noches o tres noches que han preguntado cuánto costaba. Si sí, vamos la 180 la dólares. dólares, creo, una cosa así, si no me equivoco, más o menos. Sí. Eh, creo que lo mejor es que si estáis interesados, le preguntéis a vuestra licencia porque os va a poder decir. Exacto, les va a dar esas cosas dependiendo de cada ciudad, porque no es lo mismo Brisbane que Sydney, que Perth. Tiene cada uno precios diferentes eh, para comunicarse todo Skype, WhatsApp, Messenger, allí lo que todo. Los mensajes de texto se usan mucho porque son gratuitos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente punto. Eh, no sé. transferir tu dinero? Esto es interesante. Eh, siempre nos preguntáis eh, cómo hacemos, cómo llegamos, cómo, qué hacemos con el dinero. Eh, lo más sencillo y sobre todo supongo que si ya sois socios de soy tú lo habréis oído hablar es transferwise ¿por qué? Porque es una de las formas más sencillas y más económicas de transferir dinero internacionalmente es verdad que cuando tú vas a tu banco para hacer una transferencia internacional al final hay tasas por todas partes es horroroso o sea llegas y hay tasa como pues no, siempre lo de la moneda. sí o sea cambio de moneda que si ahora hay que pasarlo por tal banco, que si tanto por llevar y al final dices joder, es que me cobran 60, 70 euros de tasas, y tampoco es que sí. esté aquí transfiriendo unas cantidades muy, muy grandes. Entonces, bueno, nosotros recomendamos TransferWise, una plataforma online, funciona bastante bien. En el blog tenéis, bueno, en la web de tú tenéis eh, un post de cómo hacerlo, paso por paso, es súper sencillo, eso es, la guía, gracias. Y mm -hmm. la verdad es que funciona súper bien. Eh, tarda súper poco. Yo creo que dependiendo de cuál sea tu forma de pago, puede tardar entre uno o dos días, tres como mucho. Sí, la verdad es que funciona Por súper transferencia, ¿qué es lo que más tarda? O sea, después tienes esas dos opciones: de hacer por como tarjeta, como si fuese una compra que haces online, y por transferencia bancaria. Por transferencia bancaria son como tres días laborales, o es bastante, tres días hábiles sí, y bastante porque, sencillo. Ejemplo, yo una vez ya lo hice y me transfería dinero, pues yo. Pues eso. Transferir dinero de España a Australia, Australia a España, una vez que, la, o sea, que ya has hecho una transferencia a tu cuenta, es verdad que las siguientes veces era uh -huh. súper rápido. También tenemos que... NextPay, pero eso es solo para Latinoamérica en teoría, ¿no? Sí, está en ello, creo que está en ello. Para hacer la primero que tener una cuenta, ¿no? Sí, claro. Para poder transferir dinero de España a Australia, tienes que tener una cuenta australiana. Eh, y no bueno, una que cuenta en TransferWise. Eh, normalmente eh, nosotros solemos abrir cuenta en el Commonwealth Bank, se puede, se puede abrir el primer día que llegues, en cuanto quedes con tu colaborador pues te llevará al, ba al banco y te ayudará a abrir una cuenta, es gratuita para todos los estudiantes, por eso habría, hay que llevar el COE impreso para que comprueben que sois estudiantes y ahora uh -huh. nosotros también tenemos acuerdo con Commonwealth y podéis abrir la cuenta desde España, es muy útil Esto porque ya directamente la, abléis, la abrís online desde aquí y una vez llegáis allí, o sea, ya podéis transferir el dinero antes de ir. El, vuestro dinero ya va a estar allí esperando, Entonces, cuando lleguéis a Australia, lo podéis usar. Lo único es que necesitáis pedir la tarjeta, tarjeta de débito. Presencialmente. Si una... Claro, tenéis que ir allí al banco a pedirla, que iréis con el colaborador. Y tardará unos días. Entonces, es verdad que no a puede pagar con tarjeta. Pero es verdad que allí en Australia la aplicación del banco funciona súper bien. Y podéis ir al banco y sacar dinero aunque no tengáis tarjeta, o sea, vais claro, bueno, banco, sacáis el dinero en efectivo y lo usáis hasta que os llegue la tarjeta. Exacto. Exacto. Y Carmen también pueden hacer lo de, lo de la aplicación del móvil que te manda un código al cajero, puedes utilizar ese código perdón, dentro del cajero y que te y saque sí. también dinero así, Pero, bueno, sí, yendo, no yendo al banco con tu colaborador o solo con tu pasaporte vas a poder sacar dinero sin problema, sí. o sea que está genial. Sí, eso... la verdad es que se usa muchísimo, o sea, yo al final terminaba usando más, o sea, la aplicación del banco la usaba muchísimo. Sí, sí, eso sí, es, es genial, es súper rápida y mira, da gusto, además transferir dinero entre todas las cuentas australianas de sale gratis, bueno, sí, es sí, bastante en sentido, sencillo. pues eso, para que sepáis que al final podéis hacer las dos opciones o llevaros un poco de efectivo, o sea, hacer el cambio... Yo creo que sale mejor cambiar dinero allí en Australia que aquí en España, pero bueno, si quieres sí, llevar claro. dinero aquí en España también, yo tampoco cambiaría mucho porque, por ejemplo, el hostal lo puedes pagar con tarjeta, España, y no te van a cobrar tampoco mucho, entonces esas pero cosas sí. lo puedes pagar. El y hostal si lo contratas con nosotros, de hecho lo puede pagar desde antes de irte a, a Australia, o sea, se lo dejas ya preparado. Y la cantidad, eh, la cantidad de, de efectivo que te puedes llevar a Australia, bueno, en teoría se puede viajar con mil dólares, pero eh, tampoco recomendamos o tampoco es cómodo, digamos, viajar con tanto efectivo, o sea, lo ideal es viajar con algo que sabes que vas a usar durante los primeros días y, y después transferirte de tu dinero a tu cuenta australiana, es lo más cómodo al fin al cabo. Teniendo en cuenta que la tarjeta tarda unos 5-8 días, que a lo mejor no me llevaría más de y me parece mucho. O sea, yo en su claro, momento sí. creo que me llevé 150 dólares o 200 dólares sí. y no me llevé más. Eso no recuerda la primera vez, pero más una cosa sí. Aparte, que vemos lo que dice Carmen, que después con tarjeta podéis pagar todo allí. O sea, que si te quieres ir de, yo qué sé, a comer, lo puedes pagar con tarjeta. que Llevarte dinero en efectivo al fin y al cabo es por cualquier urgencia o algún momento en el que no tengas opción de pagar con tarjeta, pero. Y Lara, las comisiones no, o sea, depende de tu banco. Yo creo que si ya es una tarjeta de crédito, eh, no te cobran comisión. Lo único que te puede así fastidiar un poco más es el cambio de a, que te hagan. El es cambio que usa el banco a la hora de pagar, ese ya depende del banco. Pero comisiones como tal, no. Creo que sino, eh, sí que te cobran por sacar del cajero, pero no por pagar con tarjeta. Sí, sí, por, por sacar del cajero te cobran comisión y por pagar con tarjeta lo único que te van a hacer el cambio de divisa que el banco digamos tenga actual, o sea no es eh, no es como el, el general digamos es cada banco te va a dar un tipo de cambio porque al cabo pues si eso intenta sacar dinero de donde pueden Leonardo la tarjeta si no la puedes pedir y la vas a recoger a la sede bancaria o sea no hace falta que digas ah pues no vas a que eso vas a simplemente a sí. le vas a ir a recoger a la sucursal y ya está exacto, exacto, exacto Perfecto. Lo del servicio sí, del banco sí. es genial. Sí. La verdad es que es de lo, hay varios, pero yo con el Commonwealth no, han tenido Eso no lo pandemia, tenía. Problema. no lo teníamos sí. antes cuando, cuando yo me fui porque hubiese sido genial la verdad, llevarte ya todo el dinero. Un avance. Sí. Bueno, seguimos con la maleta, la tenida maleta, que al final vamos arrastrando nuestra vida <risa> para irnos no para allá. Otra eh, ropa. Todo el armario. Sí. Yo habiendo ido ya dos veces. Eh, no me llevaría tanta como la primera segunda vez me lleve mucho menos la que la primera nada que ver tened en cuenta que es un país son ciudades hay de todo y podéis comprar de todo entonces Mira. yo lo que sí me hice pues eso que, que me lleva una meta primero hacer una lista de cosas sobre todo para no olvidarnos cosas sí que son más importantes tipo cargador del móvil por favor llevaros el adaptador y si no compraros uno por Amazon son súper móvil baratos. libre Exacto. móvil liberado porque si no, no vais a poder meter la tarjeta claro, de... no, no va a funcionar la tarjeta de SIM de allí en Australia, ¿no? Sí. Eh, revisar cuánto pesa vuestra maleta. A ver, por ejemplo, con 30, 40 kilos es una burrada. De verdad que yo, o sea, sumo Muy más que cuando más cliente. me llevé, fueron 23. O sea, es que no, no es necesario tanto. No hace frío en Australia. <risa> no hay que llevar 06. Bueno, a no, no ser que vayas a Melbourne. Años. Claro, digo, también es que tened en cuenta qué ciudad vais, si vais a ciudades yeah. más tropicales tipo Gold Coast, Brisbane, Byron, eh, llevaros o sea, una chaqueta, no tenéis un abrigo, de verdad que no hace. Eh, los enchufes no son iguales, chicos, son diferentes. Y lo podéis, bueno, podéis comprar adaptador allí, en cualquier súper y tal, lo podéis comprar, pero si lo lleváis desde España es que os ahorráis el llegar y tener que buscarlo y tal, porque seguramente llegaréis con cero batería en el móvil después de los viajes y después de todas las paradas en el aeropuerto y tal, y querréis cargarlo directamente. O sea, que lo podéis eh, comprar en, solo en Amazon. Supongo que no, habrá tiendas en las que seguro que me llaman no, en el corte inglés incluso. Sí, sí. O sea, habrá adaptadores en el Sí, sí, sí, entonces... Sí. Yo recomiendo Amazon porque suele ser lo más económico, pero vamos, habrá en más sitios seguro Eso, en cuanto a la ciudad de destino, que ya vamos diciendo, si vas al clima más tropical no os llevéis un abrigo, os lo digo desde ya, no os hace falta. Llevaros si una chaqueta, a lo mejor algún jersey gordito, pero poco más. Si os vais a Sydney a Melbourne, sí que a lo mejor me vais a necesitar un abrigo. También depende de la época que vais a ir. Si vais de octubre, noviembre, que ya empieza la primavera, a mayo, que es cuando empieza el invierno, pues probablemente un abrigo no vais a necesitar. O sea, también tened en cuenta qué época vais. Si vais durante un año entero, está claro que sí que vais a vivir el invierno. Si vais solo seis meses, claro. No la vais a vivir, no hace falta, no metéis esa carga extra en la maleta porque no, no es necesario. Sí, allí hay supermercados tipo Media Mark y, bueno, Decathlon, ¿También? sí, también. Target, o sea, hay muchos. Sí, sí. Son, son supermercados con todo tipo de líneas, digamos, de ropa sí, y sí, tal. tienes no línea de Carrefour, que tenéis un poco de todo, sí. hay, hay un montón. La ropa es cara, que... eh, depende de qué ropa. Hay tipos de claro, no, ¿no? ropa, está muy bien de precio y luego hay tiendas y la ropa es más cara. O sea, también tenéis marcas tipo Forever 21, cosas así que no es especialmente carísimo, pero es caro. Ya, hay Zara y tal sigue siendo más o menos el mismo precio. A lo mejor un poco más caro que en España, pero un poquito. Un poquito. <risa> un poquito. A mí es que Zara me parecía carísimo allí, pero sí. A ver, la ropa... Ha llegado ¿no? a Manci Ortega. Caro, sí, a Mancio... No hay tanto low cost como aquí en España. O a sea, Ortega fácil. ha llegado a todos lados. Pero bueno, que eh, al final te puedes comprar cosas. Hay rebajas como en todas partes. Exacto, hay chollos, gangas. Hay mucha tienda de segunda mano. Por si te necesitas un abrigo gordísimo y lo tienes que comprar de segunda mano. Sí, eh, para sí teniendo necesario un hot para el invierno. Sí, a ver, ¿no va sí a para, ser el, para el invierno mes, sí. Pero un hot 6 sí. Y para las entrevistas, sí, se arregla mucho la gente. Yo cuando llegué, flipé con las australianas y los australianos cómo se arregla, arreglado, la verdad. Para una entrevista de trabajo, yo por ejemplo eso, en eso sí que invertiría más para llevarme en la maleta, porque a mí me pasó que llegué allí y dije, eh, no tengo ni una camisa, ni una falda, claro. y me tuve que ir a comprar cosas. o sea Por lo menos lo básico para una entrevista de trabajo... Así ah, un, mo un modelito sí con unos vale tampoco si veis todo el armario Exacto. pero vamos lo básico una camisa blanca o una falda unos pantalones de vestir y ya está. Ah, bueno, eres, no, sí. mucho más. impermeable si sí. es necesario sobre todo pisar, vale, en Colcos y Brisbane no hace frío no pero llueve y mucho cuando es época de lluvias es un clima tropical llueve y a lo bestia entonces un chubasquero nunca viene mal por si acaso sí. Luego, no llevéis sí. comida. Está totalmente prohibido pasar comida por la aduana de Australia. Es decir, eso de, ah, me ¿no voy un blister de jamón. No os llevéis un blister de jamón. No, coméroslo todo antes de iros. Botella de aceite tampoco. Se puede comprar aceite allí. Hay aceite de oliva, virgen extra, español, de Italia, de todos lados. O sea, no, no os preocupéis por eso. Ahora yo recuerdo que hay una hay una empresa que vende jamón. No, realmente sí, que es caro. más caro, pero vamos. Yo recuerdo que mis padres contactaron además es online, contactaron y me mandaron turrón y polvorones y jamón por Navidad y no me lo han mandado desde España. Es una empresa que está ahí en sí. Australia, o sea, que sí. se puede. Vale, eh, los medicamentos, es sí, decir. Sí, sí. Ahora luego entraremos más en detalle, pero hay que tener en cuenta qué medicamentos eh, lleváis. Tened en cuenta que allí se puede comprar todo, hay todos los medicamentos, de los que son estrictamente necesarios, es decir, nos no llevéis unos ibuprofenos porque hay. Si tenéis algún problema y un medicamento específico, lo que nosotros recomendamos es ir a vuestro médico Solo se pueden llevar eh, hasta para tres meses, medicación para tres meses como máximo. Si queréis llevar para más, habría que pedir permiso y ya es un, es un proceso un poquito más complicado. Lo más sencillo es llevar para tres meses, ir a vuestro médico, si queréis hacer vosotros una carta en inglés explicando y que vuestro médico os la firme junto con lo que es la receta. Y ya está. Pero vamos, eh, las opciones sobre todo es eso, llevaros para tres meses, si queréis llevaros para más y meteros en el proceso de pedir para llevar más, os podéis meter, pero si no lo que yo hice es llevarme para tres meses y antes de que se me acabara, mis padres me lo mandaban por correo postal y no hubo ningún problema, me lo mandaban otros sí. tres meses y así, y ya te digo que sí. por correo postal. Lo del, hiper... las... lo del hipertiroidismo también, lo mismo. Hablar con tu médico cabecera y que te, que te haga una receta o un escrito explicando: pues eso, que esos documentos los necesitas tal cual, sellado y no tienes problema. Una vez que entras en, en, en la frontera, te, te lo pedirán ya. El tema de los cuchillos: se pueden llevar cuchillos. Eh, yo no me los llevaría. <risa> no, no sé, <risa> nunca he tenido ese caso de viajar una, con una maleta llena de cuchillos. Yo tengo un amigo cocinero que se fue a Australia. Creo que, sí, que llevo cuchillos? Cuchillos. Creo recordar que sí que se A lo mejor una manita facturada realmente tampoco te, te verifica, ¿no? Sí. Eh, Laureana, en cuanto a los anticonceptivos, lo mismo. La píldora puedes llevarte para tres meses y después te mande por correo postal sin problema. Exacto. No, o sea, no hay, tan, no hay problema. Lo tienes que declarar, ahora hablaremos cuando tienes que pasar por la cámara tienes que declarar lo que llevas. Pero no hay problema. Te suelen preguntar: ¿qué llevas? ¿Le dices que llevas la píldora o lo que sea? Y cualquier y tipo de anticonceptivo, el aro también. El tema del seguro médico, con el seguro de bupa va a ser bastante bien completa. Es decir, no necesitarías eh, contratar ningún otro seguro médico, ya es decisión tuya si quisieras. El seguro que nosotros aconsejamos es el seguro de viaje, que es el IATI seguros, que es esa parte. Pero de seguro médico que teniendo el seguro bupa es, es bastante completo. Tu listener te puede mandar toda la cobertura del de seguro para que te lo leas detalladamente y veas eh, y veas todo con profundidad. Y si no entraremos más, lo que hemos hablado de la ropa para ir a las entrevistas de trabajo, que eso sí vale la pena invertir espacio en la maleta para ello. Sí. Y preparar tu currículum e imprimirlo. Puedes hacerlo, o sea, si lo das ya, eso que ganas, la verdad. Total. Sí, el seguro médico de Australia? es? El seguro médico de Australia. Sí, el de seguro de Bupa. Eh, no te cubre la píldora como tal. De lo que yo soy, sí, o sea, lo que me han ido contando, tengo una amiga que sí que fue, fue al médico, se la recetó. Esa, esa visita al médico sí que pudo recibir, o sea, Bupa le dio una parte de vuelta. Y si el médico te la receta, eh, Bupa sí que puede pagar parte de esa pastilla. De la pastilla y la Te un, un, y un porcentaje. porcentaje. Sí, te paga un porcentaje. Claro. Pero te la tiene que recetar ser? el médico de allí. Tú puedes ir al médico y tal, y decirle, oye, mira, mi médico de España me la ha recetado, se lo explica tal y cual, en ese sentido. Hola, la Berta. Te la y ya está. Esa fui yo, ¿no? Sí, Berta. Sí. <risa> El tema del currículum, sí, el colaborador y el listener también te puede mandar un tipo de plantilla currículum para que lo veas. Sí, es cierto que lo que está diciendo Carmen está guay tenerlo ya preparado en inglés desde casa, pero también cuando llegues a Australia lo vas a actualizar con tu número de teléfono australiano y con tu dirección australiana, ya que la información personal en el currículum también la, la incluyes, ¿no? Luis, que ¿te cobran por ir al médico? Sí. Hay centros, sé que hay centros en los que tienen acuerdos con Bupa, puedes buscarlo, vas y directamente le pasan la factura a Bupa y hay otros que tienes que pagar y luego reclamar a Bupa. Eso suele, siempre funciona así en Australia. aro María, pues igual que la píldora. Para tres meses tienes que llevar y luego allí o lo compras o vas al médico para que te lo recete o que te lo manden por correo, pero creo, supongo que eso será más complicado. Yo creo que lo más fácil será que vayas al médico, que te lo recete y lo compres allí. Sí, trabajo tipo jardinero. Sí, realmente puede haber trabajo cualquier tipo, cuando no tienes un nivel de inglés demasiado alto. Pero bueno, al fin y al cabo se trata también de, de ir en búsqueda del trabajo que, que más te interesa, ¿no? Y si tienes contactos, si puedes ver. Hay muchos eh, periódicos gratuitos que tienen al final de, del periódico ofertas de trabajo de cualquier tipo, se busca o se necesita y tal, y que puedes... Eh, que puedes llamar e intentarlo sin tener mucho nivel de inglés al fin y al cabo cuesta cualquier tipo de trabajo porque te tienes que comunicar al menos para, para expresarte, ¿no? Para decir que a qué vienes a buscar qué tipo de trabajo y tal, pero pero todo se puede. Me habéis ratito, me está diciendo decía que no me oye mucho. Yo bueno, me acerco un poco el Tengo problemas con el audio de Carmen. Sí, digo, bueno, bueno, seguimos si queréis Aduanas, que es otra de las cosas De que puedo pasar y que no puedo pasar Que siempre vemos los, los Programas esto de aduanas de Australia Y quedamos todos flipando, no es para tanto O sea, no, no son así yo, pues yo con todos los que me he cruzado son súper majos Y yo nunca he tenido ningún problema Pero bueno los australianos son muy friendly en general Sí, sí, sí. O sea, Yo creo que lo más importante pero respecto a los australianos Es siempre decir la verdad Yo creo que a los australianos lo que les sienta fatal es la mentira O sea, lo llevan muy muy mal yo siempre, si lleváis Bien, algo que no, que no deberíais llevar en la maleta, declarando O sea, es peor que no lo digáis y luego os pillen, que lo digáis y digáis, oye, mira, pues me he traído jamón que no podía, os lo van a quitar y ya está, no voy a tener ningún problema. Pero si os pillan que habéis mentido, yo creo que ahí sí que vais a tener muchos problemas. Lo mejor es siempre decir la verdad. Entonces, ¿qué total. En el tabaco se pueden pasar 50 cigarrillos o 50 gramos. Eso es lo máximo. Si queréis pasar más tendréis que pagar eh, los, eh, las tasas correspondientes. Y declararlo. Entonces, el primer punto de control es la incoming passenger card. Es una tarjetita que os van a pasar, eh, os van a dar en el avión antes de que aterricéis. Es rellenarla con vuestros datos. Mirad, las tengo aquí, la pongo. Esta es no. la incoming passenger card, ¿vale? realmente son vuestros datos, nombre, qué vais a hacer, qué tipo de visado tenéis, de dónde venís, un poco todo, es bastante sencillo en general y es donde vais a tener que declarar lo que lleváis en la maleta, es decir, si lleváis medicamentos hay que ponerlo, si lleváis algo que no está permitido, como os he dicho, hay que ponerlo, entonces eso es lo que luego se va a mirar el, la, la persona que está en aduanas y pues si habéis puesto que lleváis medicamentos os preguntará qué lleváis, le decís pues llevo esto y ya está no suele haber más problemas. ¿vale? Ese sería el primer paso. Eso, los productos prohibidos. Hay cosas prohibidas. Os voy a decir todo lo que está prohibido. Está prohibido la comida y la bebida. No se puede meter ni comida ni bebida. Eh, objetos sucios. Eso es súper importante. Es decir, tenéis, lleváis unas botas que habéis estado haciendo trekking habéis estado en la montaña en España, lo que sea, limpiarlas, llevarlas limpias. Eh, ellos llevan muy mal, ellos lo que no quieren es que su país se contamine con nada, con ninguna semilla, que no llegue nada que pueda prolificar allí que pues les afecte al. La enfermedad o de. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, son bastante estrictos. Si vais eso, lo que es calzado, Pues botas, etcétera, limpiarlas y ya está. Mientras no llevéis nada sucio, tampoco va a haber sucio. Yo mis deportivas, pues tampoco las limpié, ¿vale? Pero si ya son más, pues eso, de botas de montaña, sí. Drogas, yo. Lo digo, ¿vale? No se puede llevar ninguna droga. Y productos falsificados. Esto es importante, tipo... Cualquier CD que habéis grabado que no es original, no se puede llevar. Cosas así. En tal, ¿vale? no sí. Exacto. Para que lo sepáis. Y luego, de alcohol, sí si se puede pasar, son... 2250 mililitros. Sí, unos 2 litros, más o menos. Y tabaco, eso, 50 cigarrillos. Si os pasáis de ahí, tendréis que pasar... Que pagar las tasas ¿Cómo saben que la ropa no es original? Pues mira, no lo sé, la verdad Pero ellos en su página <ríe> en Cuando no te sabes. hablan de las aduanas Te dicen eh, que no pases eh, Eso eh, Productos falsificados Las tasas eh, Cuentan bastante porque estás pagando Lo que son los impuestos de allí Los impuestos de allí en cuanto a tabaco y alcohol son muy muy caros yo porque no fumo pero vamos yo recuerdo a, la, a, mis, a los que fumaban que era fácil 25 dólares por paquete es muy caro sí son son alrededor de unos 25 dólares un paquete de cigarrillos normales y tabaco este de liar también te sale como 22 23 dólares es bastante caro o sea que mejor chicos no juguéis no. Y y entonces, bueno, yo me llevaría más o menos lo que está permitido porque es que al final te va a dar igual pagar las tasas extras, o sea, es decir, los impuestos que comprarlo allí. Entonces, pues te va a salir Exacto. Lo mismo. Y los medicamentos, lo que hemos dicho antes, que lo podemos comprar sin problema. allí. Sí, sí, sí. O sea, los medicamentos los podéis comprar allí, los ibuprofenos, por ejemplo, claro que los venden en el supermercado. Es súper sencillo, ya cuando hablamos de cosas más específicas, eso, tres meses, siempre con receta médica, lo declaráis y si necesitáis más, que os lo manden por correo postal, que es lo más sencillo. No, para sí. los nueve meses nada, como lo hemos dicho, con receta. Tres meses y que te lo vayan mandando por, con un paquetito por correos y con la receta dentro, sí. Lo mejor es que en el paquetito, dentro del paquetito de correos, venga lo que es la caja de, de las pastillas, de la píldora y la receta André, por si acaso. El bentolín, quizás tu médico de cabecera también te puede, digamos, hacer algún tipo de, de, de informe o receta en la que diga pues, que sufres de asma y que necesitas bentolín para... Para estar bien, entonces eso te lo, te lo pedirían y ya está, o sea, dependiendo del qué tipo de medicina, también es verdad que muchas veces que no van a, re a revisar todo, o sea, no, no sí, se trata tampoco. Sí, y te pueden preguntar o no, o pues te pasar y ya está, o sea, yo llevaba yo declaré y a mi nadie me preguntó nada, entonces, Exacto. pues bueno. Y te la revisa, o sea, que a no ser que salga súper eso eso se pueden mandar para más, para tres meses, Daniel, siempre, tres meses, no te pueden mandar de repente por correo postal para seis meses, tiene que ser para tres para las lentillas no hace falta nada. Y el carnet de conducir se saca desde España. El canal sí, de no Internacional. De hay otra, hay otra diapositiva, hablaremos un poquito más tarde de... adelante, sí. O sea, sí Bueno, vamos con el, los YouTube, ver, los consejos, consejos mira, más... aquí, Alguien estaba preguntando de cómo estaba el cambio De dólares a euros, aquí tenéis la página web Que nosotros solemos usar, el cambio Depende de cada día, va variando Es verdad que hay épocas en las que está bastante estable O sea, ahora mismo lleva una buena época 67, 0.67, 0.68 Más o menos Entonces, pues bueno sí va cambiando, hay épocas, pero bueno para que lo podáis ver, ahí está esa página se ha funcionado súper bien llevaros un adaptador, es lo que decíamos lo podéis llevar desde España, podéis comprarlo allí, es verdad que llegas después de 30 horas con el móvil que tanto arriba y para abajo llegas sin, sin batería, si sí podéis compraros uno aquí bien, si no, allí claro. en cualquier supermercado hay, pero claro, si llegáis un, pues eso a las 8 de la tarde, ya no hay nada abierto, claro no, lo mejor es comprarlo aquí. Sí, hay muchos sitios donde venden ese tipo de, de cosas e incluso, como decía Carmen, lo puedes buscar en Amazon o en alguna página web, ebay o cualquiera. Y así te quitas alguna preocupación que sabes que vas a poder cargar el móvil o el portátil y tal y no vas a tener problema para enchufar. Consultar las zonas horarias. Esto es súper importante. Saber sí. qué, en qué hora estás cuando llegas allí. Es una locura yo tengo que que Al yo ir a Queensland se me hacía súper extraño Porque en Queensland sí. no cambian la hora Ni en verano ni en invierno O sea, van claro. a, su, a su bola respecto A mí a me pasó eso. con Byron Bay Entre Byron Bay y Queensland Y bueno, y, y Gold Coast por ejemplo Que fue el día que, que me pasó Que era el cambio de hora y no me di cuenta Porque claro, en Byron Bay no cambiaba la hora Y fue como un caos Y bueno, vamos, porque, porque llegué tarde A uno de mis trabajos porque no sabía que era una hora menos en Queensland, total, que al final a la vuelta me di cuenta que iba a llegar una hora más tarde de la que tenía prevista llegar o sea que sí, aunque parezca mentira, dentro de Australia hay diferentes zonas horarias, entonces también es bueno eh, verificar, no es como España que tenemos en todo el país, la misma zona horaria hay que verificar a cuál va si es en la zona de New South Wales o Queensland Y luego lo que hablábamos, el carnet internacional de conducir a ver, realmente allí en Australia hay mucha gente que conduce con su carnet o sea, de carnet español es verdad que podéis llegar a tener problemas. Hay gente que no tiene ningún problema y gente que le han pedido que eso estaba en castellano y que no lo entendían una traducción. Entonces, para hacer una traducción jurada del carnet que te va a costar casi 50 euros sí. es Por mucho más fácil sacar el carnet internacional. ¿Vale? Eso es ir a tráfico, yo lo hice en sí. una mañana, pedí hora, son 10 euros y nada, es una libretita así azul y simplemente está traducida a todos los idiomas, a muchísimos idiomas y ya está. Es válido durante un año y podéis conducir en todo el mundo con él. Y la verdad es que es súper sí, sencillo. Sí, sí. Si os vais a quedar más de si un año allí, el... os podéis sacar el carnet de conducir australiano, que simplemente como entre Así. comillas con validarlo. Vais allí, creo que son 80 dólares y tampoco es muy complicado, es un trámite más. Pero bueno, que con el internacional se si vais a ir menos de un año, yo es el que me saqué y no tuve ningún problema conducir por Australia y conducir por Nueva Zelanda para alquilar un coche sí que me lo pedían y ya está ya. Sin más dudas el canal internacional te lo dan al momento ya, en mi caso por ejemplo a mí no me lo pidieron que en ningún momento, yo alquilé coche y, y conduje sí, pero vamos, que ya te digo que no tarda es que nada que no yo fui bien. y me lo hicieron en el momento o sea, me hicieron esperar 10 minutos y ya está Creo que sí que tener en cuenta de que tenéis que llevar una foto, tal y cual, ¿sabes? O sea, mirad bien lo que tenéis que llevar, pero vamos, que se tarda muy poquito. Y liberar el móvil, es lo que hablábamos antes, que es muy importante llevar el móvil liberado. Vuestro móvil es de alguna compañía tipo Vodafone, Orange, lo que sea, Movistar, eh, llevarlo a liberar, porque si no, cuando vayáis a por la tarjeta SIM, allí no os va, no os va a funcionar. Los requisitos para alquilar un coche, depende de la edad. Cuanto más joven, más caro es, pero vamos, los requisitos están en la carne de conducir. No te piden nada más. Y yo recuerdo. No, la tarjeta SIM no se puede pedir en España. La tarjeta SIM se pide nada en un segundo, ¿eh? es eh, súper sencillo. Es una tarjeta como. Te la da en el momento como si fuese un prepago, de hecho, es que no es un contrato lo que realmente tienes, es una especie de prepago que pagas pero que te dura un mes y que tienes llamadas ilimitadas, todo eso te lo explicará tu colaboradora cuando llegues. Sí, eh, sí. Se llama Optus y es una, una compañía muy, muy, muy, muy fácil de usar y bastante bien. Como decía Carmen antes, tienes mensajes gratis y llamadas gratis y tienes internet que te da sí, para todo el mes momento. por solo 30 dólares. Claro, normalmente la tarjeta se mete al teléfono y funciona, de todas formas en Octus la verdad es que yo he oído un montón de veces y son súper amables, si ven que no funciona claro. tú puedes ir irte y dicen, no, a media hora te tendría que funcionar, si no funciona puedes volver a Octus y ellos te van a configurar el teléfono para que funcione, la verdad es que son súper amables en ese sentido yo no he tenido nunca ningún problema, si no funciona solo ellos te lo arreglan para que funcione llamadas gratis sí. al extranjero. Con Optus tenía, Ay, yo tenía 10 dólares para llamar al extranjero. Y la verdad es que me daba. Podías llamar y veías eh, eh, la aplicación sí. de Optus y te va bajando según los minutos, creo que eran 6 céntimos el minuto o algo así. Genial. Te van bajando los 10 dólares. Y, y te la da como para 20 minutos. Más. Yo llegué a llamar a mi madre media hora y tirarnos hablando y pues cuando no quieres hacer Skype o sí, sí, pues, sí. simplemente quieres llamar por teléfono, puedes llamar sin problema. O es sea, una emergencia o lo que sea pues que se pase Exacto. cuentas con eso y que puedes llamar perfectamente, y allí al que recibe la llamada no le cobras nada. Perfecto. Y a ellos no le cobran, ¿no? No, no, no, a ellos no? llamas desde España, desde... Virgin, pues la verdad es que no lo conozco, David Virgin, yo conozco a Optus, que es la que tuve, pero vamos... Si toda no, la, la compañía Virgin es... Virgin de, de Aerolínea, ¿no? De Aerolínea, ¿no? Virgin es a mí, pero no sé de teléfonos, no, no la he visto. Yo creo que eh, Optus y Vodafone son las así más uh, conocidas en Australia y lo bueno que tiene Optus es eso, que, que por 30 dólares al mes, que es nada, te da para, para perfectamente llamar a todo el mundo y, y, y hacer tus mensajes y tal. Ah, vale, que sí, que es una compañía de teléfono Virgin catalián Carla, Carla, nuestra listener es una, mira, ya está escribiendo, es una Surfer Pro y ya te va a decir cuántos días a la semana hacia Surfer, pero bueno, eso dependerá de las olas, de la marea, de, bueno, de muchas cosas, no de de, no de ningún tipo de, de estadística, ¿no? De cuántos días puede ser Surfer a la semana, cuántos días. Es verdad que, claro, que La de la temporada, temporada del año temporada también, temporada. claro. Eh, sí, sí. No sé si tenéis alguna Exacto. duda más que os ha quedado. Más o menos nosotros ya hemos tocado todos los puntos que queríamos tocar. Si todavía no sois estudiantes de su YouTube, nos podéis escribir a gero.suyoutube.com si necesitáis ayuda. Y se si os asignará una listener, sí, que yo o cualquiera de las otras chicas. Y os ya estar, uh -huh. si os asignará más dudas y ya estáis en contacto, preguntad a vuestra listener o a vuestro colaborador si ya tenéis y sin problemas lo no van. También. Sí. Usad el blog de YouTube, el, el, todos los links que os hemos mandado, está genial porque te puedes ir al blog y, y hacer búsqueda, o sea, tienes una herramienta de una lupita y escribes animales peligrosos y te va a salir todos los, eh, digamos, uh, posts que hemos hecho sobre eso o sobre medicamentos igual y puedes ver y puedes leer toda la información que todo lo que sabemos, tanto Carla como todas las listeners como yo, está todo también plasmado en la en el blog de YouTube, por lo que podéis leerlo de ahí. Algo caro y barato. Digo, preguntaba Lara, algo caro que, bueno que digas, ah, llevarte, yo no. no. O sea, de hecho, la tecnología es que no te merece, te la te más vida. barato allí y ganamos por el cambio. Yo te compré un móvil allí porque es mucho más barato que aquí en España, simplemente por el sí. cambio. Entonces, realmente no, no te diría que nada caro. O sea, no. Me llevaría a lo básico. O sea, pensándolo... me ya yeah. Y eso, sí, cuántas noches coger depende de cada uno. Eh, ten en cuenta que lo podéis alargar. Yo cogería cuatro, cinco a lo mejor, y si no habéis encontrado casa, pues la alargáis y listo, no pasa nada. Y el portátil, pues sí, claro que interesa. Si lo tienes en España, llévatelo. No te quieres comprar no en no te, no te tienes Los niños de clase. Eh, ah, en las pues, escuelas. Eh, sí. las escuelas y sobre todo, eh, para hacer Skype con tu familia, supongo. La maleta de mano, mejor de portátil, sí. Siempre, sí, las cosas de mucho valor. Sí, yo siempre ya llevo o a sea, la maleta de mano llevaba el móvil, portátil y algo de ropa, pues porque si te pierdes la maleta o si tienes algún problema, pues así si, por lo menos no estás sin ropa una semana. No hay que declarar iPad ni portátil ni cámara de fotos, simplemente pues cuando pasas toda la seguridad y tal, siempre lo tienes que sacar de la maleta y ponerle una bandeja aparte y tal, pero ya está, lo típico en cualquier aeropuerto. No hay ningún problema. Exacto. Entonces, no sé si hay alguna no sé si otra hay... duda. Sí. Si no, lo damos por terminado. ¿Hay cualquier duda de última hora? Sí, Lara, te vas dentro de poco. Muchas he gracias. Son estrictos ¿La con la, para para la maleta. maleta. No, son estrictos con el peso. No, porque facturas, claro. Pero son estrictos a la hora de pesarla, te la van a pesar. La pequeña, no, no es como el que es te la van a meter bien, en un cepo ahí, pero bueno. sí que son más estrictas con el peso. Ok. Sí, la charla probablemente se publicará en Facebook en o en YouTube cuando, la semana que viene o cuando esté. Y la podréis volver a ver por si os habéis perdido sí, algo. Sí, pero vamos, si... Albert, lo que hemos dicho. Todo está en el blog. Toda la información está en el blog también, Albert, por si la quieres leer. Si queréis, si, recomiendo. si queréis viajar luego por Asia, os recomiendo poner las vacunas en España, ser previsores. Yo me las tuve que poner en Australia y son caras. Si ya sabéis que vais a querer volver a España y os vais, vais a viajar por Asia, pensar más o menos qué vacunas vais a necesitar y os recomendaría vacunaros aquí en España. Uh -huh. Perfecto creo que estamos ya todos despidiéndonos para Australia no se faltan vacunas para Asia sí para no. determinados países pero para Australia no ni Nueva Zelanda tampoco vale. ok Exacto, y del yo blog. creo que ya nos vamos despidiendo pues nada, muchas gracias por asistir a todos y nada cualquier otra duda ya sabéis que nos podéis escribir y nada Esperemos que os haya gustado y que os hayamos resuelto más o menos esas dudas y esos nervios de, de antes de ir. Sí, sí. Hasta luego. Hasta sí. Saludos. Sí. Muchas gracias chicos, nos vemos. Chao. Gracias, chao, chao.